bienvenidos nuevamente a nuestro canal en el vídeo de hoy entonces vamos a continuar con la edición de nuestro vídeo en active presenter y en esta ocasión vamos a trabajar con la primera diapositiva recordemos que la grabación de nuestro vídeo está acá en, en la siguiente diapositiva pero eh, lo que vamos a hacer ahora es vamos a trabajar con esta eh, diapositiva con la, con la primera diapositiva para utilizarlo como eh, la presentación de nuestro video. Entonces, este ¿se acuerdan que acá había un título y un subtítulo? Entonces, eso lo reemplacé por este texto que ustedes pueden observar acá. Esto nosotros lo podemos eh, subir un poquitito más acá, adaptar esto a, a nuestras necesidades. Lo mismo acá, uno... Este, Simplemente puede seleccionar el texto y acá en inicio, entonces uno tiene la posibilidad de cambiar, por ejemplo, el tipo de letras. Uno también tiene la posibilidad de este, agregar eh, más tamaño. Vamos a poner, por ejemplo, un tamaño acá de, de 48 a, a este texto acá. Y eh, fíjense que eh, esta diapositiva acá, como nosotros lo, lo podemos observar, tiene una duración de 3 segundos. Esto nosotros también, si queremos que tenga una mayor duración, entonces acá en el tiempo, en la línea de tiempo, podemos dejar que tenga una duración de, de por lo menos 7 segundos. ¿sí? Entonces, eh, trabajamos con, con esta presentación. Eh, otra de las opciones que tenemos acá también es que acá nosotros podemos trabajar con, eh, con el fondo. ¿Sí? Eh, de, de, de esta presentación, acá están las propiedades de nuestra diapositiva, entonces este, uno puede ver también esas, esas propiedades y, y, y cambiar esas propiedades que ya están predeterminadas acá, este, nosotros le podemos cambiar el nombre, le podemos poner por ejemplo acá en lugar de decir, eh, diapositiva 1, le podemos poner presentación, Acá eh, tenemos que nos dice que el tiempo es de 6.75, podemos subir más. Fíjense que acá abajito cada vez que nosotros subimos o bajamos, eso se está eh, moviendo. Acá también el color es blanco, pero yo podría buscar, por ejemplo, otro color que sea más de mi agrado. Puedo utilizar un cuentagotas, inclusive acá para este, buscar un, un, un color de acuerdo al... al, al al lugar donde está esto entonces uno puede utilizar el cuentagotas y utilizar por ejemplo este color que está acá y eso se aplica al fondo la otra opción que tenemos es la de buscar acá en más en más colores y bueno este buscar un color que más o menos nos nos agrade si ¿sí? que va eh, más o menos de acuerdo al al estilo que queremos conseguir, entonces le damos esto en aplicar. Fíjense que el fondo acá está un poco, la letra eh, no contrasta con el fondo porque es de color negro en este caso y mi fondo es oscuro. Entonces yo podría también cambiar el color de la letra y le pongo en blanco un poco para que exista ese contraste. Eh, normalmente eh, suelo trabajar así. Eh, otra, si necesito agregar más información, entonces me voy acá en insertar eh, texto, sí, y acá podría agregar, este, por ejemplo, eh, mi primera presentación. Eh, grabar video en activo presenter, fíjense que este como les dije, esto acá en inicio, después nosotros eh, podemos cambiar el tipo de letra, por ejemplo, le podemos poner un Tiny New Romance, eh, ponemos otra vez que esté en blanco, si queremos que esté en, en, en negritas, por ejemplo, lo podemos poner en negritas, no hay ningún problema, ponemos esto en, en 48, ¿sí? Y eh, también eh, en este punto nosotros podríamos insertar también, por ejemplo, eh, el logo de nuestra empresa o cualquier imagen que nosotros queremos insertar. Entonces, eso nos vamos hasta insertar, nos vamos a insertar imagen, buscamos la imagen que queremos insertar y lo insertamos dentro de nuestra diapositiva. Fíjense que esto también nosotros este, lo, lo, lo podemos... Este, lo podemos adaptar de acuerdo a, a, a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, este, es, este sería el gráfico que vamos a, a utilizar. Eh, si quiero que más o menos tenga el mismo color del fondo con, con el color del gráfico, ya saben, simplemente seleccionamos el cuentagotas, nos vamos a buscar el color y hacemos que tenga el mismo color, ¿sí? Eh, esto nosotros este, lo... lo lo podemos recortar también así departamento de informática académica grabar y también funcionan las opciones acá de copiar y pegar con control C y control V entonces también uno puede ir copiando y pegando eh, estos objetos dentro de Active Presenter entonces este uno le podría poner por ejemplo quién es el autor y una vez que uno tenga eh, definido esto acá, entonces este uno puede agregarle eh, otras funcionalidades acá. Fíjense que eh, acá en cuando estamos trabajando en, en, en esta diapositiva, todos los objetos que nosotros este vayamos agregando también van a ir apareciendo dentro de la línea de tiempo. Fíjense que acá aparece este objeto, sí, en este momento. Eh, luego eh, también todos tienen el mismo tiempo digamos, ¿sí? entonces si yo por ejemplo quiero que esto aparezca en el, en el segundo cero acá en mi presentación entonces simplemente selecciono este texto acá, fíjense que yo puedo seleccionar este texto acá y este le, le indico que va, va a tener toda la duración si quiero que el segundo que, este, que esto aparezca también y que me tome toda la presentación entonces eh, lo dejo ahí, o en todo caso puedo hacer que aparezca unos segundos después por ejemplo esto quiero que aparezca después de Universidad Nacional de Asunción entonces le cambio un poquitito el tiempo acá esto quiero que aparezca eh, eh, al mismo tiempo entonces ubico esto acá y esto quiero que aparezca por ejemplo eh, digamos eh, mucho después entonces Quiero que aparezca recién en el segundo 2, por ejemplo, entonces lo dejo allí. Eh, uno puede hacer una previsualización que aparece primero esto acá y por último aparece acá mi nombre. Entonces uno puede ir jugando con los tiempos allí. Otra cosa que es muy útil también acá es eh, cuando nosotros tenemos este, estos objetos acá y podemos agregarle transiciones. Entonces uno, por ejemplo, puede utilizar esto de empujar. ¿sí? vamos a ver cómo funciona esto acá. Este, por ejemplo, uno la de cortar. Este, las de desvanecer, Entonces para darle un poco y esto para eh, que haga un zoom. Vamos a correr nuevamente el video. Entonces, eh, este sería el, el efecto que, que, que uno obtiene, sí. Entonces, este, eh, esto con respecto a, a los objetos, fíjense que esto aparece muy, muy en este. En este. Eh, en este lugar, sí. Entonces, este sería el, el último efecto, sería el zoom, el, el que haga, ¿sí? Entonces, este, uno también, esta misma transición, ¿sí? Lo puede utilizar dentro de esta presentación. Entonces, cuando pase a los 7 segundos a esta diapositiva, entonces va a ser un efecto de zoom para mostrar, ¿sí? la última opción que les quiero mostrar es en cuanto a las animaciones entonces uno puede darle animaciones a estos objetos, puede darle efectos de entrada sí, acá eh, aparecer, puede darle efectos de salida también sin ningún problema limpiar con trapos y este, esto por ejemplo puede darle otros efectos por ejemplo la de ventana Corremos esto acá para ver. Y bueno, eso sería lo que obtenemos. Bien amigos, fue lo que quise compartir con ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.